dos cosas distintas, la transparencia, yo creo que estamos tarde en que los colegios desarrollen una serie de programas de ética, porque realmente el Estado a veces interpreta que la crisis que hay ética tiene que ver con poner más controles, y esos controles cada vez hacen más difícil la, la ejecución de los programas del Estado, entonces es un círculo vicioso que se da yo creo que es un, un tema ético que habría que abordarlo a la de muchas instancias. Y por otro lado, que el ministerio, que la justicia realmente funcione. Eh, hay países muy demócratas como Canadá donde realmente si alguien roba al Estado, los años de cárcel pueden llegar casi hasta la cadena perpetua. Entonces, ¿cómo es posible que en Colombia sea ese negocio tan bueno de robar y luego eh, darle la plata, poner la plata a la familia y luego salir de, de la cárcel siendo buen recluso, porque entonces estudian y trabajan y se bajan los, los años de, de encarcelamiento. Yo creo que ahorita hay un, unos programas que deben hacerse mucho más macros. Mira, eh, yo aspiraría a una prohibición del consumo de gaseosas y jugos azucarados en los colegios, en todos, los colegios privados y los colegios públicos, y de tratar de trabajar medidas macro que no signifiquen tampoco solamente distribución de alimentos, sino que vayan hacia el tema de la obesidad, que fue lo que en la última encuesta salió, porque la obesidad también es una forma de nutrición finalmente, eh, la, la obligación de la actividad de los niños, porque todo el uso de todos los aparatos está generando que los niños estén bastante quietos, y hacer unas políticas mucho más generales, que realmente lleguen a los sectores populares, no solamente la distribución de alimentos. El, obviamente que se requiere distribuir, pero, pero tiene que acompañarse de otras políticas más.